Un poquito Se me fue por un lado que no debía Cuando uno viene a comer a México Lo mejor es pasar a los mercados Nuestros amigos acaban de decir Que lo más rico que han probado hasta hoy Es eso Pero ellos no han probado esto Así que no saben que es la gloria todavía ¿Le puedo decir abuela? Sí, claro Ok, mi abuelita es mexicana Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Extranjeros con nuestros invitados especiales pero antes, acá me acompaña Gise, Hola, muy buenas como tardes. siempre, bueno Gise es <risas> de Venezuela, ya la conocen, yo nací en Panamá y por acá tenemos gente muy especial, ellos vienen directamente desde España, son John y Moni y están acá conociendo y reventándola en México, de hecho tienen una agenda tan apretada que estos no paran, o sea, no paran de verdad están probando, están haciendo, están conociendo y aquí abajo están los canales de nosotros cuatro hoy vamos a empezar un video aquí en Tlaquepaque, lo vamos a llevar a probar algo delicioso pero espérense hasta un poquito para que puedan ver de qué se trata O sea, se ve Ay, con su vestido rojo, en serio, la ven viendo desde allá, ¿ustedes de aquí? Sí, ¿de, de, de Tlaquepaque? No, de Guadalajara ¿de Guadalajara? Sí. ¿y qué está haciendo por acá, paseando estamos, un poco? Estamos, venimos a, a desayunar y a pasear por aquí por las artesanías. ¿Le puedo decir, abuela? Sí, claro sí, Ok, mi abuelita mexicana sí, sí. A ver, una pregunta Y sí, mi nieta es? hermosa ah, Negrita, le salió negrita esta sí. vez sí, Ya sé que tiene Acuérdate que el color no significa nada Exacto acá. Una pregunta, usted va sí. viene acá a desayunar normalmente ¿Qué pide cuando viene acá? Aquí, eh, lo más típico Gorditas, doña Lola Gorditas uh, Si no, vamos al Real San Pedro el Para Real desayunar al buffet, sí. Qué rico venir aquí a desayunar. Y viene con su esposo, sí. Muy bien acompañada, sí. Bueno, que le vaya muy bien a También a ti, bueno. que Dios te bendiga. Amén, hasta pronto. Bye, bye. Bye. hasta luego. Ahí tienen a mi abuela. Ahí ven a mi abuelita. Le queda espectacular ese vestido. Por favor, comenten aquí abajo en la cajita de los comentarios qué tal le queda ese vestido a mi abuelita mexicana. Divino. Disculpe, ¿esto es un solo restaurante o son varios? Es restaurante ¿A qué nos recomienda probar por aquí? ¿Algo, algún puesto o algo? ¿Cómo de qué? No sí, sé, algo típico de acá, que sería? Pues bueno, chilaquiles Chilaquiles okay. Con sus salsitas, pero muy buenos Sí, ok Esas son así les ponen pollo ¿Pollo? ¿Y cómo se llama también chilaquiles? Aunque lleven pollo Chilaquiles con pollo Ok, perfecto bueno, muchísimas gracias No, de nada Gente, aquí estamos O sea, esta gente no se decide Porque de verdad que hay como que muchísimas cosas ricas que probar acá en el mercado Yo la verdad no sabría decirles si nosotros llegamos a tiempo o no para comer en el mercado porque pareciera que todos los puestos están cerrando pero bueno vamos a ver que hay igual hay unos restaurantes abiertos así que vamos a ver qué se puede probar ¿Lo van a subir a un canal? Sí, a ver. sí, hoy lo subimos ¿Cuál es tu, el platillo más recomendado que tú dices tienes que probar esto si vienes a okay. México? Eh, la birria, la birria, la birria, carne en su jugo y tortas ahogadas. Esos tres platillos son de los mejores. Acá están nuestros amigos. Ya llegó su birria. Yo estoy más emocionada que ellos porque yo la probé una vez y me encantaron. Pero gente, yo me pedí una quesibirria, o sea, birria pero con queso. Y la pedí porque en verdad probé la birria en tequila y me encantó. Aquí quiero quesibirria, quiero ponerle queso, quiero que me encante. Quiero que me fascine y yo sé que me va a gustar muchísimo Así que vamos a comer ustedes, ¿saben? Cuando uno viene a comer a México lo mejor es pasar a los mercados En los mercados está la comida más tradicional La más rica, la mejor que se puedan imaginar Así que siempre lo recomiendo Ahorita estamos en el Mercado Juárez, aquí mismo entre la que Tlaquepaque Así que nada, vamos a meterla a ver qué tal nos va con esa quesibirria Bueno gente, yo me pedí una quesibirria con, escuchen esto, porque esto es un upgrade al plato normal la señora me ofreció ponerle jugo de la birria a mi quesibirria entonces, nada, supongo que debe saber mucho más rico ellos dicen que su platillo es lo máximo están muy contentos con su comida seguro pero imagínense, tener eso con queso y con la tortilla ya media frita yo creo que debe saber calle bombita vamos a probar esto a ver qué tal yo primero voy por el caldito porque ellos dicen que el caldito está delicioso. Según Gise, tardan horas para hacer este plato. Según Gise, Gise es la chef, Cuéntame, Gise. Se sí, lleva horas y lleva muchísimos ingredientes de esa carne. O sea, esa carne no es que. ¡Ay, comí mi sal! No. Explícanos, explícanos. No, yo no, no, no, no te puedo explicar mucho, pero lo único que sí sé es que es una, es una carne preparada con mucho tiempo. Tipo, no sé, la última receta que vi, porque sí me veo las recetas en internet de esta carne. Y es tipo de 3 a 4 horas, una carne sí. bien, bien cocida, que agarre como sabe, todo el sabor. Y de hecho, son, o sea, son muchos más de 15 ingredientes que tú le he echas a esto. ¿15 Ahí. ingredientes? O oh, mucho más, sí, ¿te por mí un número? Si yo cocinaría sí. la carne, le pongo sal y ya está. Ya está. Suficiente. Quiero que pruebes eso cha. A ver. Aquí tengo caldo y tengo guirria. Delicioso. Pica un poquito. ¿Eh? Se me fue por un lado que no debía. <risa> por eso me pica un poquito. Pero el caldo está divino. De verdad me encanta. Yo supongo que esto se parte con la cuchara, no tengo idea. Si es con la mano, perdónenme, amigos. <risa> perdónenme. Wow, mira esto, Gise, en detalle. Ahí ves el queso, la carne y la tortilla. Mm, mm. Mira, nuestros amigos acaban de decir que lo más rico que han probado hasta hoy es eso. Pueden verlo en su canal, aquí sí. abajo en la descripción se los voy a dejar. Pero ellos no han probado esto, así que no saben que es la gloria todavía. Ah, bueno. Puede ser, ¿eh? puede ser, no lo discuto. Seguramente mañana también Mañana vas a cambiar Chulada de plato, te lo juro O sea en serio, está demasiado rico En verdad no tengo como un punto de comparación de decir sabes qué me sabe a esto, no De verdad que está delicioso, yo estoy mala del estómago Ustedes saben que tengo muchos días tomando medicamentos porque a cada rato se los pongo allí pero hoy me voy a olvidar de mi problema del estómago y me voy a deleitar, deleitar con este platillo. En serio que sí? Es que hay ciertos platos que te, que te hacen olvidarte de absolutamente todo. En España decimos mucho que hay platos que reviven a un muerto. No. Uh -huh. yo, yo creo que la birra es uno de estos. ¿Sí ¿Sí, o no? sí, sí. Comenten ahí por favor Totalmente. qué piensan ustedes. ¿A vida revive muerto o no? Sí. Cuando alguien deja el plato así no obstante, es porque la comida le gustó muchísimo. O sea, en serio. O porque tenía espacio también para comerse, A mí me encantó lo que pedí. de verdad A este platillo le pongo un 10 de 10. No menos de allí. ¿Verdad, Gisel? Que todavía sigues comiendo. No debería estar comiendo ni todo. No deberías, ya comiste mucho. Ya había comido. Y ellos me dieron este plato, sí. pero me sacrifiqué porque, tú sabes, ¿no? Te La picada. ¿Y te gustó el sacrificio? O sea, me sacrifiqué. Ya veo. Pero me encantó. Moni, ¿cómo está tu estómago? Bien. Yo Estoy creo que bien. lo he mejorado con esto, sí. Esto va o revivo, muerto o sí. de acuerdo. Lo que hablábamos antes. Sí, porque le revivió el estómago a Moni. Sí. Bueno, y van nuestros amigos. Lástima que terminó. El festival de hoy. Vamos a ver qué más encontramos por ahí. Hoy, nos hoy terminaron la escuela. ¿Se graduaron? ¿De sí, qué? No ¿En serio? Sí. De, como de sexto año. De Ay, la secundaria ¿Qué es secundaria? ¿Hasta qué edad llega la secundaria? Hasta los 15. 15. Ok, sí. bueno, felicidades a todas. Gracias. Recién graduadas. Gracias. Recién graduados también. De probar comida mexicana. Sí, Quiero que sepan que esa es la mejor edad. Y hey, se de graduar de la escuela Y acaban de pasar por acá para pedirnos unas fotitos, así que ahí vamos Y bueno gente, hasta aquí el videoblog de hoy Estuvimos paseando por este gran mercado de verdad De acá de Tlaquepaque Una maravilla la comida que probamos Allá atrás están nuestros amigos, están cansados han caminado todo el día, han recorrido todo, han comido muchísimo y de verdad que les encantó. Giza subió un video a su canal y la familia Sinache también subió un video a su canal. Así que aquí abajo en la cajilla, la descripción se la voy a dejar. Pásense por allá, escriban, vengo del canal de Katherine, déjenle un saludo y muchísimo amor a ellos. Y bueno, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y síganme en mi cuenta de Instagram porque allí subo contenido todos los días y nos vemos en el video de mañana.